con lo que se está haciendo negocio, no hay autoridad el mundo hace. En China no. China, entonces, está saliendo del peligro y está controlando. Porque ha tomado, cerraron esa ciudad que fue la, donde nació el, el virus. Si San Francisco de Macorís es el principal foco infeccioso que hay en el país, porque oficialmente, de lo que dice Salud Pública, de 108, donde hay 32 provincias, de 108 hay 38 en Macorís, sin contar... Los que no se han registrado, caramba, pero Macorís debe de ser intervenido y debe de ser cerrado de manera drástica. Y meter el ejército, meter la marina y haya, a quien haya que meter y sabe a este pueblo. Lo vamos a dejar morir para después tomar acciones cuando sea tarde. Yo no me explico qué tipo de autoridad que nosotros gastamos. Nos Yo no me explico. Miren, eh, debo decirle que también se está presentando una situación que ya me narraron. Mire, yo le voy a hacer esta narrativa. Ya están dejando los cadáveres botados. En Santiago, en la comunidad de Baitoa, dejaron un cadáver botado y, y, y, y, y el, el que lo, una sola persona llevaba en, la, en el carro fúnebre un cadáver en Baitoa, Santiago, y lo dejó botado, señor. Botado sin familiares, votado, botado, votado. Botado. Y hoy apareció otro cadáver botado. Eh, no, de, de una figura de aquí. ¿no? Y me lo narró, mi amigo Siri de Nueva York. Eh, un cuñado, señores. del licenciado Miguel Medina, director de la UAS. San Francisco, recito San Francisco de Marconis un cuñado de él, llamado Miguel también según me dijo sí. oigan esto señores en Nueva York porque en Nueva York oigan, en Nueva York en un día se murieron 750 y pico. Nueva York le ha dado duro y Estados Unidos le ha dado eso duro, duro, duro este cuñado de él, licenciado Miguel Medina que aprovecho para darle el pesado las condolencias, este hombre, vi que desde aquí se sentía, porque vive en Nueva York, se sentía malo, con gripe, una gripe malísima, y decidió irse para Nueva York, en Nueva York, trancado, eh, se puso mal, y llamó un taxista, y el taxista lo llevó a un centro médico, y lo dejó, pero el hombre dice que se desmayó, y no caigaba identificación, Bueno, pues, el hombre desapareció porque no había identificación. Y desde aquí Miguel y los familiares, preocupados porque no sabían nada del hombre. Y pasan los días, pasan los días. Y comienzan a hacer gestiones. Y van al hospital y dicen, bueno, aquí murió uno anoche que no tenía identificación. Para no cansar en la historia de, de, de, de lo que está viviendo Nueva York y de lo que están viviendo muchas ciudades y estados norteamericanos, este, para que ustedes tengan una idea de la gravedad del caso, el hombre apareció en un zafacón, muerto en cadáver. Y me dice el amigo que la mayoría de esa gente que están muriendo en Estados Unidos y particularmente en Nueva York, lo están enterrando en fosas comunes Que los familiares no van a saber dónde va Hoy una muerte terrible Y los sufrimientos De que le da eso Son inenarrables Entonces por qué ser tan cabezú Por eso es que muchos claman Que cuando Trujillo Lamentablemente es una vergüenza Una pena que uno tenga eh, En un estado así De que Trujillo y que, que Unos chamaquitos van a estar y queriéndose yo nunca estaré de acuerdo con la fuerza. Ahora yo sí estoy de acuerdo con la aplicación de la ley. Porque tenemos que salvar a todo un pueblo. Sin caer a la dictadura y en la represión. Pero tenemos que aplicar la ley. Porque si estos tipos andan por ahí burlándose del toque de queda, ¿tú sabes lo que es que 29 mil, casi 30 mil, ha apresado la policía por violación del toque de queda? Eso le eso dice a ustedes que nosotros como nación, como pueblo, somos una vergüenza. Oye, me dice Osiris, hay que ver esa gente allá. ¿Quién se atreve a violar en Estados Unidos? Y no hay dictadura, la dictadura es la ley. Dice que tú vas a violar y te vas a estar riendo de las autoridades. Por eso ya, eso debe de llenarnos de vergüenza, señores. Que aquí, en menos de un mes, que tiene el toque de queda, hayan tenido que apresar 30 mil personas porque violan eso. Oye, ¿de, ¿de qué está hecho este pueblo? Este es un pueblo primitivo, este es un pueblo de salvaje. este es un pueblo que parece que escucha aplicándole la fuerza, la fuerza bruta. Como este pueblo ha sufrido tanta dictadura, se acostumbró a la fuerza, parece. O sea, no, no hay ese civismo de que tú tengas que acogerte por el bien tuyo. porque por el bien de la gente, señores? Porque para evitar que esta desgracia se siga contagiando y se siga expandiendo? Ah, no, ellos lo cogen a relajo. Ellos, ellos se burlan de las autoridades. Oye, una cosa que nosotros como ciudadanos tenemos que... que mira lo que dice aquí. ¿Qué es lo que dice? 40 personas. 49 detenidas por incumplir el toque de pena. Aquí. Toda pena, señores. Mira, si seguimos esta trayectoria, nos va a llevar a quien nos trajo. Lamentablemente, nos vas a llevar a quien nos trajo. Y por eso muchos dicen que este país, este pueblo, no está acostumbrado ni está. Eh, acto para vivir democracia que eh, este pueblo escucha con la fuerza entonces después que le aplican la fuerza están protestando y quieren democracia cuando le dan democracia entonces quieren coger la democracia y la libertad como un libertinario oíste, no hay que no entienda vámonos a la pausa y venimos con más temas de actualidad adelante señor director <música>